Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este nuevo programa. Hoy es martes 31 de marzo del 2020. Hoy, como todos los martes, nos juntamos y he decidido este tiempo, este momento y este lugar para comunicarme con todos los seguidores de YouTube, que por cierto ya llegamos a 10.000 suscriptores y, y bueno, muchísimas gracias a todos porque no es un tema popular el, o, o, o muy aceptado todo esto que tratamos, sin embargo sí hay gente que en, por supuesto ya tiene el nivel de conciencia, ya tiene el nivel de comprensión, de avance, de evolución y entonces claro, eh, todo esto que hacemos para compartirlo, para transmitirlo, es aprovechado por todos ustedes. Pero bueno, hoy voy a abordar un tema que no podía eh, hacerme a un lado, no podía no hacer referencia, porque desde ya está en boca de todos. Desde ya es algo que ha sido y ha empezado a ser protagonista en nuestras vidas y que de forma... Importante, increíble, trascendental, ha cambiado nuestras vidas eh, de extremo a extremo de este planeta. ¿Y a qué hacemos referencia? Bueno, ni más ni menos que a esta famosa enfermedad. ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedad, y les recuerdo que hay una charla que, tenemos, que hicimos hace ya como cuatro años más o menos, ¿no Ricky? Sí. Que se llama No venimos a ser felices si no venimos a sanar. Ahí... Les sugiero y les recomiendo que escuchen esa plática. Pero como dijimos en aquella plática, enfermedad significa no estar fortalecido, no estar equilibrado, no estar lo suficientemente eh, en condiciones para mantenerme yo en un estado de salud. Eso es enfermedad. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si yo estoy realmente en óptimas condiciones, si tengo mucha vitalidad, si tengo mucha energía, si tengo un sistema inmunológico poderoso, ¿la enfermedad va a llegar a mí? No, no va a llegar a mí. Y esto se aplica no sólo para las enfermedades ya conocidas, sino también para esta nueva enfermedad, entre comillas, porque indudablemente solo va a afectar aquellas personas que estén en condiciones de debilidad. Y no importa los años, y no importa eh, el sexo o la raza, importa la condición vital, energética, vibratoria en la cual se encuentre esa persona. Este virus es realmente como un rastreador de personas que se encuentran en debilidad de condiciones y ahí va y golpea. Es como un virus informático, ¿no? Que entra a la computadora y busca cuál es eh, el momento, la región o, o eh, el sistema que esté más débil y ahí es donde empieza a dañar. Entonces a todos nosotros nos obliga estar esta situación que estamos viviendo en la más alta vibración. Por eso realmente yo eh, no estoy de alguna manera triste decepcionado, eh, enojado. Bueno, generalmente no lo estoy por nada, pero tampoco lo estoy por esta situación que estamos viviendo. Y eso no significa que esté minimizando todo lo que se está viviendo en el mundo y que, por supuesto, hay enfermos y que, por supuesto, hay gente que perece con todo esto. No, no estoy no reconociendo eso y que realmente es lamentable. Pero tampoco caigo en el otro polo en donde exagero, en donde me pongo nervioso, angustiado y tenso, porque por supuesto eso no ayuda. Y que por supuesto, entonces está demostrando que yo no soy capaz de ver aquello que nos está presentando esta nueva realidad. Esta nueva realidad, como toda situación que se presenta, tiene un porqué, tiene un propósito. Tiene algo importante que enseñarnos y que si nosotros no estamos realmente en las condiciones más eh, conscientes, más alertas, más preparadas, entonces realmente este virus tal vez nos considere como personas en debilidad de condiciones para no entrar a esta nueva etapa que el planeta va a entrar. Recuerden ustedes que el propósito de cada uno de nosotros es servir a la evolución, es servir a la voluntad divina que nos quiere llevarnos hacia ese estado de conciencia, de conexión, de unión, de amor, de sabiduría, de luz. Realmente entrar en ese nuevo estado de conciencia es entrar en una nueva realidad. Y si no viene elementos, factores o condiciones como esta que estamos viviendo para movilizarnos, para despertarnos, entonces realmente la mayoría de las personas que tienen posibilidades no van a tener ese sacudón necesario y entonces se van a perder esta oportunidad. Por eso, por eso todos nosotros tenemos que llamar a esta situación que estamos viviendo no como la conocimos y no la quiero nombrar porque dicen por ahí que si nombro la enfermedad esta que es muy famosa pueden cortar el video de YouTube y no sé bueno realmente no sé si eso es así pero por lo menos no la voy a enfermedad no lo voy a nombrar pero sí la voy a nombrar de esta manera y quiero que cada uno de ustedes también la reconozca y la llame de esta manera a partir de ahora esta enfermedad se va a llamar corona de luz Sí, corona de luz. ¿Por qué? Porque viene a movilizarme y a despertarme y llevarme a conectarme con la luz. Porque viene a sumarle esas perlas y ese dorado y ese brillo a este chakra coronario. No viene a infectarlo, no viene a dañarlo, no viene a desconectarlo, viene a unificarlo. Por eso es corona de luz y no es una enfermedad es ese sacudón, es esa inyección, es ese despertar que todos nosotros necesitamos para poder cerrar esos círculos, para poder cerrar esos procesos que aún tenemos pendiente y en definitiva estar preparados para todo lo nuevo que viene para la humanidad. Yo sé que la mayoría de las personas no me va a entender, pero no les hablo a la mayoría, te hablo a ti, a ti que eres una persona espiritual o que siempre has dicho que eres una persona espiritual. Bueno, este es el momento de demostrarlo. Este es el momento de mantenerse en un estado óptimo de relajación, de paz, de confianza, de optimismo, de entusiasmo, de buena vibración. Porque no solo entonces voy a alejar toda enfermedad sino que además voy a transmitir esa vacuna, esa sanación, eso positivo que las demás personas requieren y necesitan también, porque por sí sola algunas no lo pueden lograr, necesitan del apoyo y de la contención y de la transmisión de alguien. Y tú que eres una persona espiritual, nosotros aquí que somos personas espirituales debemos comprometernos con eso. Es importante, es fundamental. Y claro... Nos han recluido a todos nosotros a nuestras casas. Hay países y hay ciudades que con más severidad que, que otros, ¿no? Pero todos más o menos tenemos este mismo mandato, este mismo eh, ordenamiento. ¿Qué les puedo decir a esas personas? Que aprovechen, que aprovechen el estar en sus casas, que aprovechen el estar consigo mismos. Porque eso no debiera de ser algo angustiante, no debiera de ser algo deprimente y frustrante. A excepción, claro, por supuesto que siempre hayamos vivido una vida volcados hacia afuera. Y ahora cambian las reglas y las leyes de juego, por lo menos en este tiempo, no sabemos cuánto, y entonces nos obliga a a encontrarnos a nosotros mismos, y esto tiene y debe de ser una bendición, porque no por nada se da en este año 2020, que 2020 suma 40. no Aquellos que no relacionan, no vinculan eh, esa conexión entre números y acontecimientos, lo que se llama numerología, bueno, aquí tenemos algo no para tomar en cuenta. 20, 20, 40. Y en cuaresma. ¡Guau! Wow, ¿eh? ¡Qué fantástico! En cuaresma. ¿Por qué el 40? Porque ese es el mes filosófico, se dice en Alquimia. Un mes filosófico no dura 30 días, sino 40, siempre 40. Jesús estuvo en el desierto 40 días, ¿no? Buda también, eh, y otros sabios que han alcanzado la iluminación también mi causa y de Rey, que no me voy acordando, ¿no? 40 días en la montaña, en el desierto, eh, en el bosque, eh, donde sea, en nuestra casa. 40 días es fundamental. Esta cuarentena tiene que hacernos lograr a nosotros poder ser mejores personas que como estábamos días atrás. Y otra cosa para tener en cuenta, para tener pendiente, Dice en el Evangelio de Santo Tomás, en el versículo 27, dice así, fíjense, Jesús ha dicho, A menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Dios. A menos que guardéis la semana entera como sábado, no veréis al Padre. ¡Uh! ¡Oh, ¡Qué increíble! ¿Sí? No pareciera que esta es una posibilidad, Así como Jesús lo planteó en este maravilloso y fantástico Evangelio, de la cual también tenemos una larga charla, ¿eh? el Evangelio de Santo Tomás, aquí en Manifestación Mística. Se las recomiendo y se las sugiero. Bueno, este es entonces el momento de la pandemia. Sí, de la pandemia, pero etimológicamente dicho. Porque pandemia, ¿cuál es la connotación de esta palabra? de enfermedad, uh, de bicho, de cosa terrible y de muerte. No. Pandemia significa la totalidad de todas las personas, de todos nosotros. Tiene una sensación de unidad, de unificación. Para mí pandemia es una palabra hermosa, una palabra que que significa que todos juntos podemos hacer algo importante si hacemos en primera instancia ese trabajo individual. Y ahora estamos ayunando del sistema todos nosotros. Y este es el momento entonces para poner grandes pilares en nuestra alma, en nuestro interior, para que entonces cuando salgamos al mundo, ese nuevo mundo que nos espera luego de esta cuarentena realmente sea diferente. Sea diferente pero para bien. No sea diferente siendo aprovechado por la parte oscura y la transforme en una prisión aún mucho peor que como la que teníamos hace un rato. Porque sí, esa posibilidad existe, no, no, no podemos negar eso. Desde ya que a partir de esta situación podrán crear vacunas que quién sabe que nos vaya a inyectar. Que desde ya, después de esta situación, podrán eh, hacer desaparecer el dinero físico y todo de manera digital para que de esa, eh, en esas nuevas circunstancias todos podamos ser mucho mejor controlados. Claro que saliendo de esta cuarentena, entonces tal vez el hecho de, de, de tocarnos o de abrazarnos ya no sea bien aceptado, ya no se permita, o existan reglas que no nos permitan compartir, no nos co permitan juntarnos. ¡Ojo con todo eso! ¡Ojo! De, de hecho, desde ahora, cuando veamos a otra persona, no la veamos como una amenaza, ¿Cómo es eso posible? Es verdad que hay que guardar cierta distancia y hay que tener ciertas, eh, ciertos hábitos de, de higiene, pero eso no significa que no voy a transmitir mi amor, que no voy a transmitir mi, mi, mi contención, mi afecto. La verdad es que yo no me privo de un abrazo, no puedo. Cuando veo a alguien que quiero, voy y lo abrazo. No digo que ustedes lo hagan pero si lo sienten y está más allá del amor háganlo porque elevan su sistema inmunológico y ayudan a elevar el sistema inmunológico de la otra persona entonces no veamos a, a las otras personas como una amenaza o como algo negativo si no vamos a aparecer viles sombras o zombies caminando por las calles querían ver eh, los zombis caminando por la calle, bueno, si realmente el lado oscuro nos gana, así podemos llegar a aparecer. ¿Mm? Entonces, por favor, veamos el lado positivo de todo esto. No rechacemos la enfermedad, porque ninguna enfermedad de tiene que ser rechazada. Está ahí por un motivo, por una razón, por un propósito. Viene a todos nosotros a enseñarnos... Y de esta manera entonces, si somos capaces de reunir nuestras energías, reunir toda esa conciencia y esa fortaleza y ese amor por todo y por todos, saldremos adelante y llegaremos no solo a ser mucho mejores personas preparadas para entrar a esa nueva realidad, sino que contribuiremos y ayudaremos a este mundo y a este planeta para que de forma definitiva sea algo mucho más maravilloso que aquella prisión que hemos dejado atrás antes de la aparición de toda esta circunstancia que llamamos Corona de Luz. Muy bien, hasta aquí entonces. Muchísimas gracias por seguirnos, nos vemos la próxima filmación. ¿eh?